Garrido. Gracias, eh, presidente. Bien, voy a comenzar diciendo que realmente esta moción nunca, nunca debería de haberse debatido en esta Cámara, que esta moción lo que hace es desprestigiar una vez más esta institución, sobre todo porque, aunque solo sea de nombre, estamos en la Cámara Territorial. Y lo que viene a decir esta moción, resumiendo mucho, y lo han dicho el resto de de senadores y senadoras que han intervenido es lo que nos viene a decir es que no se cumpla la Constitución, gracias, que no se cumpla la ley y diría, me van a permitir la expresión que se pasa por el forro, el estado de las autonomías. Por lo tanto, esta moción jamás debería de haberse traído a esta Cámara. Y fíjense, quien trae a esta Cámara esta propuesta son los máximos defensores de la Constitución y del Estado de Derecho, curiosidades de, de la política. Eh, tenemos eh, la responsabilidad en este momento de denunciar la estrategia del Partido Popular. El Partido Popular busca conflictos territoriales donde no los hay. Está tratando de avivar el fuego de un nuevo conflicto territorial por motivos electoralistas, en este caso en, en Euskadi. No le es suficiente Cataluña y no duda, por lo tanto, en incendiar Euskadi, Cataluña y toda España con taz de arrancar un puñado de votos. Pues bien, en Euskadi lo tienen muy, muy difícil porque somos una sociedad muy madura, somos una sociedad totalmente democrática y hace tiempo que hemos apostado por la convivencia y espero que la defensa de esta moción en esta Cámara y en este caso, voy a hacer alusión a quien pensaba que iba a defender esta moción, que era el señor Oyarzábal. Yo creo que la ciudadanía vasca va a tomar nota de lo que hoy está defendiéndose en esta Cámara y espero que no reciba ni un solo voto de los vascos y de las vascas. El PP en su deriva por competir. Con, con esa extrema derecha de Vox, está rompiendo los frágiles consensos, si existe alguno del 78. Quienes se llenan la boca hablando de la Constitución la pisotean una y otra vez cada vez que tienen ocasión. Eh, lo que está en el punto de mira de esta estrategia del PP no es el PNV, no es una lectura nacionalista del, estatito, del estatuto, sino que es toda la ciudadanía vasca y su derecho al autogobierno. Somos todos y todas las vascas, sin excepción, las que defendemos el Estatuto de Autonomía. El incumplimiento del Estatuto de Guernica no es una opción, no es un tema de nacionalismo ni del PNV, es un mandato de la ciudadanía vasca en referéndum. Es nuestra ley básica que arrastra 40 años de incumplimiento. Quizás eh, esto tenga que ver con el hecho de que el, voto, el PP, el Partido Popular, votó en su día en contra de la aprobación del Estatuto de de autonomía eh, y este incumplimiento se da por diferentes razones. El estatuto de autonomía se ha, oído, se ha usado en muchas ocasiones como moneda de, de cambio entre unos y otros. Se ha usado para acordar investiduras, para aprobar presupuestos generales y quizás estas son las consecuencias. Y en este juego es verdad han participado el Partido Popular, el Partido Socialista y el PNV. Eh, por último, en relación al contenido concreto de, de esta moción. La verdad es que la propuesta no hay por dónde coger, cogerla. Eh, ¿A quién? a quién corresponda una competencia de acuerdo con el bloque de constitucionalidad es una cuestión que está al margen de quien gobierne, que les guste que gobierne en Euskadi un partido u otro en el Estado. Nada tiene que ver con la atribución de esta competencia. No hay base jurídica para justificar que un Gobierno cualquiera, sea del ámbito estatal o sea del ámbito autonómico, va a gestionar mejor o peor una competencia. Esto tiene que ver con algo que está y subyace en la moción, es que ustedes no creen y no han querido nunca la descentralización y el estado de las autonomías. Por lo tanto, eso es lo que está en el fondo de esta moción. Eh, lo de las competencias concur concurrentes, si tienen ocasión, me lo explican. Yo no lo entiendo. No sé si es ignorancia o si realmente saben lo que es una competencia concurrente. Creo que ni siquiera saben lo que es una competencia concurrente. Respecto al resto de los principios, eh, pues han hablado del principio de, de igualdad. Pues bien, el principio de igualdad que usted ha explicado nada tiene que ver con el principio de igualdad que recoge la Constitución en el artículo 92, ni nada tiene que ver con el respeto a otro principio que es el principio de las Voy terminando, autonomías. Señoría. Voy eh, terminando. Eh, de verdad, eh, yo creo que al final no entienden ni la lógica del Estado de Derecho ni del bloque de constitucionalidad y someten a criterios y a suspicacias varias el hecho de que en Euskadi o en otra comunidad vayamos a hacer mejor o peor las cosas al final. Eh, lo que ustedes parece que quieren eh, poner encima de la mesa, aunque sea a medias comidas, es que, sí, y acabo, lo que está detrás, decía, es la posible aplicación de una especie de artículo 155 a todas las comunidades que quieran ejercer legítima y legalmente su autonomía. Pues ahí nos van a encontrar, ¿Tiene nos van que a encontrar terminar, enfrente, señoría. porque son ustedes, recuerden, quienes vulneran la Constitución y quienes llevan incumpliendo el Estatuto de Autonomía durante 40 años.